Hola me presento soy Nitsuga, cansado de jugar Fortnite a 10 FPS, 15 FPS, 20 FPS y que no sean estables Pues yo aquí tengo la solución, soy Nitsuga y vamos a ver cómo se soluciona esta cosa que parece que el teléfono va a explotar Pero bueno, eh, antes de recalcar las APKs ya han sido baneadas, las de 60 FPS si tengo entendido, por eso mucha gente tiene ya problemas hay un poco muy pocas APKs modificadas pero aquí yo te tengo una solución para los teléfonos huawei porque yo no he encontrado ni uno, He encontrado de samsung y de otros modelos pero de huawei casi no más para los de gama media por ejemplo el mío es el huawei y 9c que tiene las especificaciones tiene un procesador kirin 710 muy básico 6 GB de ram y 128 de espacio lo normal de un teléfono no está diseñado para jugar videojuegos no pero yo logré hacer que esto vaya a 30 FPS estables, obviamente creativo, en Battle Royale es difícil. Normalmente va a 25 a 20, pero es jugable. Para esto te recomiendo tener un mando, porque con el mando es más cómodo, o si ya eres un Master Pro con los dedos, pues como tú gustes, acomodarte. Lo que vamos a ocupar... Bueno, vamos a utilizar las aplicaciones, una que se llama Buster Plus y Buster Memory Light. Vamos a abrir la aplicación de Buster Memory Light para saber cómo funciona. Eh, aquí nos va a aparecer la RAM que utilizamos en nuestro teléfono. Vamos a darle en aceleración rápida. Como pueden ver baja el porcentaje y ya se optimiza el teléfono para tener una mayor función. Después nos vamos a ir a la opción donde dice aceleración. Y vamos a darle detener. Ahí vamos a detener todas las opciones. Después nos vamos a aceleración de inicio. E igual vamos a desactivar todas para que funcione en forma óptica. Óptima, óptica, óptima. Ay mis errores. Y después vamos a abrir la aplicación de Buster Plus. Yo, bueno, yo tengo la versión Plus, está la versión gratuita en Play Store, cualquiera de los funciona muy bien. Le dejo en el link de las aplicaciones en la descripción por si las quieren descargar. Eh, ahí está el mediafirio para la hackeada. <ríe> igual de la APK de Fortnite, aquí vamos a darle en Boss y después vamos a darle en Add Game Y ahí vamos a buscar Fortnite. Si tienes un dispositivo Huawei, vas a hacer esto. Vamos a buscar la aplicación donde dice optimizador. Después de optimizador, nos vamos a la opción de donde está la batería. Esta. Vamos a darle ahí y nos va a aparecer todas las opciones de batería. Vamos a darle en la primera, que es modo máximo de rendimiento. Cuando quieras jugar, eso nos va a ayudar a que el teléfono dé su mayor rendimiento y nos dé más FPS. Eso sí, va a consumir más batería y puede que el teléfono se caliente, pero va a dar mayor rendimiento. Por eso digo que es recomendable cuando juegues eso, utilizar un mando. Después nos vamos a buscar una aplicación de Huawei que todos los han de tener, que se llama... En buscarlo. Eh, games se llama Game Center. Vamos a abrir la aplicación. Este es un optimizador de Huawei. Vamos a darle donde dice agregar juego. Y aquí igual bueno, lo mismo. Vamos a buscar Fortnite. Ya, bueno, ya que tenemos esto, pues ya está listo para abrir el juego. Pero te voy a dar una recomendación: si eres de Huawei y notas que cuando lo instalas por primera vez va bien el juego, pero cuando lo vuelves a instalar, va lagueado. Te recomiendo que vayas a archivos. Después de archivos, vas a buscar la aplicación. Vas a buscar la carpeta de Android. Después, data. Vamos a buscar la aplicación de Fortnite. Bueno, la carpeta de Fortnite. Y vamos a cambiar el nombre. Como pueden estar viendo. O sea, vamos a ponerle, por ejemplo, Fortnite F. Y después nos vamos a salir. Y nos vamos a ir a la APK. Y vamos a desinstalarlo. Después de que lo desinstalemos ya todo va a estar bien Tú me dirás Vamos a volverlo a instalar Y después de volverlo a instalar Vamos a... Y la vamos a volver a instalar Y vamos a otra vez a la carpeta de archivos Nos vamos a donde dice Fortnite Y vamos a quitar la F que pusimos O el número que ustedes pusieron Y después vamos a repetir todo lo de Game Booster y todo eso Y después de eso ya el juego va a ir optimizado O sea, no se salgan del juego cuando lo hayan hecho jueguen su hora que vayan a jugar o el tiempo y después vuelven a repetirlo y así el juego va a ir a 30 o a 30 fps estables en creativo en su en battle real como digo va lagueado si sí, se laguea bastante porque el mapa carga mapas grandes pero en creativo como pueden ver viendo. estuve jugando con un mando de xbox y va bien fluido 30 fps y pueden jugar eh, así que eso ha sido por todo me despido adiós